Buena, buena, buenas, buenos días, mi gente, ¿cómo están en el día de hoy? Señores, ya estamos a 7 de febrero, ya prácticamente en los países donde dan doble sueldo, ya se está preparando para el doble sueldo. Y aquí que ya lo que dan son tasas, pues resulta que ya los tasas están saliendo porque terminan ahora el 18 de abril y vamos a, a cogerlo de nuevo esto va a millón esto es como caña para el ingenio como dice miren eh, vamos a tratar el tema de cuánto debe de ganar una persona para servir de sponsor tanto para el affidavit como para el asunto de los paroles humanitarios una pregunta que surge todos los días y que tiene confundido no solo al que necesita un patrocinador sino también a esas personas a esas personas ahora bien que hacen documentos de inmigración si sí, lo están confundiendo porque hay varias tablas y siempre se vienen preguntando, pero cuál es la tabla correcta que debemos utilizar para el asunto del affidavit y los paroles humanitarios la tabla oficial para el parol y para el affidavit es la tabla que tiene el servicio de inmigración de los Estados Unidos si usted tiene alguna duda sobre esa tabla usted busca en el USCIS UCIS, el documento que se llama I-864 P, el I864P es la tabla de la pobreza, la tabla oficial del Servicio de Inmigración de los Estados Unidos de Norteamérica. Cualquier otra tabla que hayan por ahí, que usted haya visto, que haya publicado, no importa quién la haya publicado, esa tabla no es la correcta. La tabla correcta la tiene el Servicio de Inmigración de los Estados Unidos de Norteamérica y es el I864P. Ahora, ¿cómo nosotros, los que preparamos documentos de inmigración, debemos nosotros de, de guiarnos por esa tabla? Y es muy sencillo, yo que hago TASES, que hago incontas yo que hago incontas que conozco lo que es el N Income Credit que conozco lo que es un depende y que conozco la diferente manera de usted llenar los tases. recuerde que en Estados Unidos, aquí en los Estados Unidos, usted puede llenar los tases como cinco Si usted tiene hijos, pero usted no cubre más del 50% de los gastos de la casa, usted debe de llenar los tases como cinco aún teniendo hijos. Y el gobierno no te va a dar lo mismo crédito a que si tú eres una cabeza de familia o head house. Si tú llenas los tases con un hijo, entonces tú eres un head of House, un cabeza de familia, pero debe de cumplir un requisito básico y es que debe de pagar más del 50% del costo de vivir en esa casa. La otra manera de llenar los tases es como file Mary Young, es decir, unido con tu pareja. Tú tienes un hijo, tú puedes llenarlo, file Mary y con hijo o sin hijo, aún si está casado. Y como casado separado. Esa es la peor opción que una persona puede decidir llenar sus TAS. Como casado separado. Porque pierde todos los créditos que da el IRS en los Estados Unidos. Entonces tiene que pensar bien antes de usted llenar sus TAS. Usted es single, cabeza de familia, head out, un widow que viudo o un casado unido con su pareja. Ahora, ¿cuánto es? lo base de la tabla de pobreza de los Estados Unidos. La tabla de la pobreza dice así claramente. Si usted llena sus tases solo, o usted llena los tases con dos, con tres, con cuatro, con cinco, con seis, no importa cuánto depende usted tenga en los tases. Recordándole a eso que tienen más de seis niños, que solamente se toman crédito máximo por tres. Mm -hmm. El IAREN no da más dinero que... Lo mismo que da por 4, da por 3. Lo mismo que da por 5, por 6, por 7, da por 3. Porque el incon credit está diseñado un hijo, dos hijos, tres hijos. Y está diseñado de la siguiente manera. Si usted gana más de 16 mil pesos y usted es soltero, usted no toma Inconcredit. credit. Si usted gasta más de 41 mil dólares y usted tiene no tiene depende, y usted tiene eh, un depende, pues usted no lo toma. Y así sucesivamente Tiene una serie de... de es una serie de, de, yo diría que de baches que tiene para que usted cada un nivel de salario para poder tomarle el Lincoln Credit, que es el, el dinero que el gobierno le da por su trabajo, que el dinero por el trabajo. Ahora bien, en la tabla de la pobreza dice 100% y dice 125%. ¿Cuál es el número? ¿Cuál es el número? que nosotros debemos de tomar en cuenta para medir el nivel de presa. y es donde dice el 125% el 125% y dice el 125% que para dos personas el salario que usted debe de ganar son 22.887 dólares si usted gana 22.886 no cabe, no, no le dan, esos tasos no dan porque un dólar lo, lo, lo descarta. Un dólar lo descarta. Ahora, ¿cuánto usted le va a sumar? Si son tres personas, entonces serían 23.787 dólares. Y así se llama, usted le va agregando 5.900 a la tabla de la pobreza. Si para dos personas son 22.887, para tres serían. 28,787. Usted le suma 5,900 por cada depende que usted agregue en los tases. Ahora, ¿cómo yo sé cuántos depende son? Si yo lleno, yo lleno como cabeza de familia, automáticamente una persona que llena como cabeza de familia es porque tiene hijo. Una nadie que no tenga hijos puede ser cabeza de familia. Automático el sistema lo descarta. Entonces, si yo lleno como cabeza de familia y tengo un hijo, pero no lleno con la esposa, significa que yo soy dos. Ya yo tengo comprometido 22.887 dólares. Si vaya a patrocinar un grupo familiar de tres, entonces serían cinco. Yo, mi hijo más los tres, que serían cinco, debería de ganar mil 40.587 dólares mínimo. Es decir, 40.588. Si viene cualquier, yo, yo me gané 40.000. No, esos tases no le van a dar, no van a pasar. Y, a veces, y ese parol, ese affidavit no se la van a aprobar. Le van a decir que usted no cumple con los requisitos mínimos del nivel de pobreza. Deben de mirar en el 125%. Repito, si yo lleno con solteros, no tengo hijos. Ah, y yo voy a patrocinar a dos ¿cuántos somos? somos tres ¿por qué? porque yo soy solo más los dos que voy a patrocinar seríamos tres debería de ganar 28.787 lo primero que debemos de ver para hacer un parol para hacer una fidevia ¿de qué manera esa persona llena los tases? ¿cuál es la forma en que esa persona está llenando los tases? ¿tiene hijos ¿tiene depende? ¿está casado? si está casado y ya no lo está fiable, Marlon John, y jontri, significa que está casado. Si tiene un depende, entonces serían yo, mi esposa, el hijo, y si voy a patrocinar a otro, entonces ¿cuántos somos? Seríamos cuatro. Y para cuatro sería 34.687. Lo base para todo es 22.887, que comienza para dos personas. Para dos personas son 22,887. Si yo soy soltero y estoy patrocinando a una sola gente y me gané 23,000, pues esas tasas me van a dar. Deben de mirar la tabla de la pobreza antes de someterse a cualquier proceso. Señores, y le voy a pedir de favor, comparta este LAR. Comparta Señores, denle a los corazoncitos. Dele ahí a lo que usted quiera para que se vea más gente, compártalo dele like, like, eso no importa, mire, es un dedito, ta, ta, ta. Y, y usted se lo pone ahí a los amigos suyos, para que vean la transmisión del líder. Recordando que cualquier pregunta que usted tenga, el líder se la va a responder. Todos los viernes a las 9 de la noche vamos a hacer un live para contestar todas y cada una de sus preguntas. Les revisaremos casos. Eh, si usted tiene alguna duda sobre un tema en específico se la vamos a estar respondiendo, vamos a estar transmitiendo por YouTube y por Instagram todos los viernes en un horario fijo vamos a tener, vamos a contestar un par de preguntas. Dice aquí, vamos a poder aquí. Buenos días, buenos días Ari leida cómo está usted? Vamos a contestar la, la pregunta de YouTube y luego contestaremos la pregunta de Instagram. Tenga su pregunta ahí, eh. tenga su pregunta. Dice aquí, líder. Hoy me llegó el aviso de 60 días y ya completé dos años y un mes en espera de cita. Soy 26 de enero del 2021. Lo que yo le puedo asegurar, Yulisa Pérez, a usted, que el Servicio de Inmigración de los Estados Unidos está mirando su caso porque le está mandando una notificación, es decir, el National Visa Center. Y como ya usted tiene ese, ese, ese tiempo, yo le aseguro a usted también, adivine que yo le aseguro, que el próximo correo que usted va a recibir será su cita. Y por aquí tenemos a George Medina. Joel, hermano, se le quiere, hermano, de este lado. Mira a ver si quiere participar de este lado. Joel está en Florida. Joel eh, hace estases en Miami, en la zona de Miami. Oh, creo que en Tampa, no estoy seguro, pero creo que en esa zona es en Florida, sí todo Florida, vaya para donde mi hermano llora a hacer sus tasas la ciudad de New York, usted vive aquí en el Bronx Pensilvania, New Jersey, en la zona triestatal, venga donde el líder que el líder le va a hacer sus tases. no tiene que venir aquí a la oficina usted me envía su W2, una foto me envía su ID su social, si tiene hijos prueba de, de la escuela prueba médica y el líder le va a hacer sus taxis y se lo va a enviar electrónico, usted me lo firma en su en su teléfono y yo le voy a enviar su, re, su, su reembolso. Y usted se va a buscar. Usted se va a ganar sus 12 mil o 13 mil dólares que yo le voy a sacar de reembolso. Este año, para que tengan los bolsillos mucho con dinero, mucho dinero. Venga donde el lidia, a hacer sus tasas. ¿eh? Y usted verá que no se va a arrepentir. vengan donde mí, vengan vengan Usted me lo envía. Hola, hola, hola, qué cómodo. Usted me lo envía y me pregunta ¿cuándo me van a salir? Y el líder le va a decir, mira, a usted le van a, a tocar tanto este año, Usted eso es lo que le corresponde. Y si no le conviene, usted busca otro, pero usted tiene una idea ya de cuándo a usted le va a salir, para que no se dejen engañar por ahí es eh, que hay mucha gente haciendo malos negocios con los tases es donde me engaña gente. Vaya donde gente seria y responsable. O si no, pregúntele a mi amigo George Medina, que está por ahí. Dice Matthews. Hola, soy IRFI. Mi caso está en Texas, tengo 13 meses y todavía no está aprobado. Matthew, ese caso debería ya estar aprobado. Debería estar aprobado. Es bueno que usted se comunique con el servicio de inmigración. Hágale un ínculo. Y si usted no sabe, pues comuníquese conmigo que yo se lo puedo hacer. Mire cómo. De manera gratuita. Usted para eso no tendría que pagarme. Usted se comunica conmigo, a mi WhatsApp. Me dice, mira, yo estaba en YouTube contigo y te dije, esto, soy yo, Matthew, te voy a mandar mi número de, de, de, de recibo y mi, mi fecha de nacimiento, mi peticionario, aplicante. Yo le hago eso de manera gratuita. No tiene que pagarme para No tiene que pagarme para... Entonces, dice aquí... Berkimachi de Rodríguez. Buenos días, y Dice aquí George que se encuentra en Orlando, Florida, a sus órdenes. Así mismo se encuentra en Florida mi hermano y amigo George Medina. Dice aquí X George. Roberto, si Civil Fit niega la autorización de viaje, se cuenta como una deportación. ¿Puede afectar el futuro para una petición familiar? No. Si Civil Fit negó la, la autorización de viaje, es porque algún problema esa persona... Tiene, ya sea un impedimento de salida, algún problema de justicia, o la fuella, o cuando usted tiró los biométricos, recuerde que ellos le hacen un reconocimiento facial. Algo vieron en esa persona que le negaron la autorización. Algo tiene esa persona que le ha negado su autorización de viaje. Para los que no saben, la, el CBP, eh, la autorización de viaje del CBP, tiene que ver con el parol humanitario. Son aquellas personas que viven en Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que están aplicando por el asunto del parol humanitario. El parol humanitario usted aplica con un patrocinador de aquí de los Estados Unidos. Esa persona pone sus tasas, sus statement del banco, sus documentos que le acreditan que tiene un estatus legal y puede entrar a los Estados Unidos en un periodo por un periodo de dos años y vivir y trabajar de manera legal. Ese privilegio lo tienen los haitianos, cubanos, nicaragüenses y venezolanos. Digo un privilegio porque tienen la oportunidad de entrar a los Estados Unidos patrocinado por alguien, pero no es un privilegio porque se le otorga a esos países por las condiciones políticas que tienen, porque tienen cuatro pichones de dictadores, cuatro delincuentes, cuatro vagamundos, que tienen los países vuelto un desastre. En el caso de Haití, no diríamos que es un vagamundo, sino un sistema que ha colapsado un sistema que falló, pero en Nicaragua todo el mundo sabe lo que hay. En Venezuela, el charlatán que está ahí, el, el Maduro ese, con su grupo de delincuentes, imagínense usted cómo tiene un país tan grandioso como es ese país de Venezuela, tanta gente buena que tiene, que tanto yo me identifico con ese país, porque aparte de identificarme, ¿no? tengo una infinidad de familiares que nacieron y vivieron en la isla Margarita en, la, en Venezuela. Y me identifico y conozco eh, cómo se vivía en Margarita. Conozco de, de, de primera mano. Déjeme yo contestar aquí las preguntas que están en Instagram, que son muchas. Vamos a contestarle a todos. Dice Roberto, cómo está. Tengo una pregunta. Tengo a una cauna desde el 2022. Todavía no está, pero este este febrero tenemos un año. Sí, mire, la K1 regularmente está tardando 12 meses para estar aprobada. 12 meses es el promedio para aprobarse una K1. La visa K1 luego de aprobada, usted no necesita esperar que a usted le envíen una cita de la embajada. Usted sabe qué usted hace, inmediatamente se le aprueba. Usted puede aplicar por usted mismo a lo que es su visa de fiancé. Y entra aquí a los Estados Unidos, entonces me busca a mí, que yo lo voy a casar porque tengo licencia para casar. Y, mire, eso es para hacer boda. Y lo otro es, entonces le hacemos su ajuste de estatus. Le ajustamos el estatus y usted entra y usted se mantiene de manera legal. Un error que no cometan muchos de los que entran con una K1 y después que entran, ah, me arrepentí, no quiero casarme. Recuerde que si usted hace eso, usted aquí se ve ilegal, tiene que someter un perdón y salir fuera de los Estados Unidos a esperar un proceso migratorio, que es bastante tortuoso, bastante largo y va bastante costoso, que muchos lo hacen, y después no les gusta la pareja, ¡Ay, no, yo yo me voy, a mí no me gusta ese hombre, le gustaba para llegarlo, no me gusta esa mujer, es muy fea, muy... no, negativo. Dice aquí Samaria Gómez, feliz día, feliz día Samaria, para ti y los tuyos, señores, compártanlo, compártanlo. Dice Cruz, buenos días, muy buenos días, buenos días. Dice la Lene Trinidad, ¿por qué yo decía esa plaza con los casos que se le cambia, que se cambia el nombre? Quiero llamar para que yo me dé respuesta al caso de mi madre que está parado desde 2017. No entendí claro lo que usted me quiere decir, pero... Si usted tiene algo en específico que decir, me escríbalo al 646-492-2072. Repito, 646-492-2072. Voy a ponérselo aquí en la pantalla para que lo tengan ahí. Y si usted necesita una pregunta, señores, las, las preguntas conmigo son gratis. Y usted está hablando con el que más sabe de este negocio. No con el que más seguidores tiene. 300.000 cuando es negativo eso no le coge la llamada a nadie y le sacan un riñón usted está hablando con alguien que le va a responder cada vez que usted llama le va a responder su pregunta dice aquí dice dice una pregunta fui aprobada del parol puedo viajar directo allá ya que mi esposo y cuando viven en ese país pero claro si a usted le aprobaron Cree su, cree su cuenta en, en el CBP y arranque para acá. Claro que sí, pero para eso es ¿eh? para que usted venga. Dice saludos. El padre de mis hijos va a someter la petición. ¿Qué tiempo dura? eso Es el residente y somos casados. Evidentemente que si va a someter una aplicación por usted, es porque son casados. Y si es residente, el tiempo promedio serían ahora mismo. Yo le voy a dar un tiempo exacto si se prepara todo. Tres años. Dice, ay, mi novio tuvo tasa del año 2020 en 12 mil dólares. Y su tasa del año 21 tuvo un tributo de más de 50 mil dólares en Miami. es refiere, vive solo puede, oh, pero venga acá. Si hizo 50 mil dólares, sí puede patrocinar. Ahora bien, algo que no, que no le dicen es que si esos 50 mil dólares, él lo hizo como self-employment, oiga la palabra, self-employment. Es una persona que trabaja por cuenta propia, es decir, un taxista de Uber trabaja por cuenta propia. Un delivery de Amazon trabaja por cuenta propia. Si usted tiene su propio negocio, usted trabaja por cuenta propia. Por tanto, usted recibe lo que es un 1099. Es un documento como este. Déjeme mostrarlo. Sí. Si usted tiene una empresa, mire, un 1099 es un documento así. Este es un, un folleto entero de 1099. Déjeme enseñarle cómo son los 1099. Esto no es de que eh, eh, por foto, dije que, que yo vi un día 99. No, no, no, no, no, no. Le, miren un día 99 aquí. Déjenme enseñarle cómo son. De ver que llaman por aquí, por esta línea. Sí, buenos días. Demos un, den, un minutito, que estoy en vivo ahora, mismo. Mire, eso es un día 99. No me cierre, mi querida. Mire, eso es un día, un 10.99. Eso es un documento utilizado para llenar sus tasas si usted tiene una corporación pues yo le creo ese documento que se manda a inmigración Doña, yo le voy a llamar en 10 minutos ¿qué le parece? Okay, okay. miren, entonces eso es un 1099 un 1099 misceláneo que se le otorga a aquellas personas que trabajan por cuenta propia y tienen, reciben dinero efectivo entonces llenan un 1099 con los datos de la empresa y de esa manera pueden recibir su reembolso. Pero cuando usted llena con 1099, ¿sabe qué pasa? Si usted reporta gastos, y cuando usted reporta gastos, su nivel adquisitivo baja. ¿Por qué? Porque si usted se ganó 50 mil y usted reportó 35 mil de gastos, ¿cuánto le quedaron? Le quedaron 15 mil. Entonces no fueron 50, fueron... 15. Si usted dice que usted gastó 6 mil dólares de gasolina, que usted gastó 3 mil 900 de parqueo, que usted gastó 1500 lavando el carro, que eh, pagó de interés del carro 6 mil, usted suma todos esos gastos, cuando usted suma los gastos, entonces su ingreso baja, la cantidad que le queda baja, disminuye y por tanto... Se toma el neto, el total inco que le queda, que es por la cantidad que le van a cobrar impuestos a la persona. Por la cantidad que pagan los impuestos. Dice aquí, dice mi esposo es puertorriqueño, vive allá, tengo permiso de viajar, ¿puedo viajar directo allá? Claro que usted puede viajar directo, pero venga acá, pero es una orden. Compre su vuelo y busque a Mayella, que ella es la que más sabe de eso y la va a poner aquí a los Estados Unidos. Dice aquí Domingo, y de mi caso, de donde mi madre me pidió, ¿cuándo es la espera? Si lo pidió en el año 2017, el boletín de visa para la categoría suya, me imagino es FW, está trabajando actualmente, ¿sabe qué? Con el 2015. Así que casi, casi a usted le va a llegar sus seis pasos. Casi, casi, casi. Dice Estel: Dice, tengo una pregunta. Ya. Yo le contesté. Dice, tengo una pregunta, sometí una cada uno en febrero y está en California, todavía no está aprobada. ¿Usted cree que es para... Claro que, claro que sí, que usted debe estar por aquí. Claro, clarísimo, clarísimo, clarísimo que usted debe estar por aquí. Dice, Clara Humanica, Yuma, buen día, líder. Saludos cordiales desde Venezuela. Me coloqué las vacunas en Estados Unidos del 20 del 21, 12 de 21. Todo se es fácil, pero tengo que volver a vacunarme No, ya usted tiene su vacuna. Me imagino que usted tiene su su tarjeta de vacunas y ya usted la tiene pues. Lo que se busca que la tengan su va sus vacunas. Dice Samar, es la mayor de los venezolanos. Claro, porque yo me siento identificado con el pueblo de Venezuela. Me siento identificado con los venezolanos y son gente buena. Todos los amigos que tengo, venezolanos, colombianos, son todos buenos. Todos son buenos. No conozco uno que sea mala persona. Trabajadores, inteligente hasta el final, sumamente inteligente, habilidoso, con un nivel educativo a millón, sumamente educado. No tengo nada negativo contra ellos, nada en absoluto. Dice: Buen día, cuando la persona es boricua, pide a un hermano, ¿qué tiempo dura? 17 años dura. Cuando un ciudadano americano pide a un hermano, 17 años, 17. Pueden estar casados, pueden dar soltero, no importa. Los hermanos pueden pedir casados solteros, pero dura una, una eternidad. Dice, dice Dani Félix, ¿cuánto está durando los procesos por Chicago? Chicago. Primera vez que yo veo eso. No, no hay oficinas de inmigración, de US en Chicago. Está California. Está Nebraska. Está Texas. Y está Potomac. Déjame cuál es la otra que no la recuerdo. Pero no, en Chicago no hay oficina de Chicago, de USA. De, Debe ser una oficina de campo. Una cosa es que usted la someta por Chicago. Y una cosa es que se encuentre en Chicago. Pero no, no, eso no existe, hermano. Eso no existe. Esa oficina. Las oficinas son ahora. California, Nebraska, Potomac, Tesa y Belmont. No existe oficina de inmigración en la ciudad de Chicago. Negativo. Dice: Hola, Roberto. Somos tres. Mi esposa, a mí. No entendí, pero me imagino que algo bueno. Dice Roberto: Hola, hola. Dice: Yo, ya yo hablo. Ah, ok, ok. Te he hablado conmigo. Saludos. Gracias por todo. El, es verdad que son gratis. Está por videollamada. Habla, es cierto. Gracias por dar testimonio de que el líder no cobra por una llamada ni por darle una información el líder no cobra, no como mucho por ahí que publican ¡ah que me aprobaron! yo puedo publicar cientos y cientos de personas que yo he ayudado de manera gratuita, pero yo no veo en mis redes que yo pongo nada que me aprobaron esto que yo envié esto. y a mí no me falta trabajo, dice ok, está contestado, contestado Lide, mi duda es que si la da igual viajar, ok. Dame. Dice Lide, mi duda es que si da igual viajar a la para Puerto Rico con Parol. Claro, es lo mismo, Puerto Rico y los Estados Unidos de Norteamérica no tienen nada, dice, no tienen nada diferente, es lo mismo. Dice el señor Roberto, mi esposo me solicitó con Parol como novia, como novia, no entiendo, la solicitó. Y usted es su novia y la solicitó, porque puede solicitar a cualquiera. O le hizo una visa de fiancé, no sé. Dice, y puso la dirección de República Dominicana y no de Venezuela. Aunque decida aquí, tener, no, no tiene problema, eso no es problema. Si los tas se dan y cubren, no hay ningún problema. Porque recuerda que puede patrocinarte, no importa el país donde te encuentre. Dice, saludo Roberto, desde el 4 de noviembre me recomiendas hacer los estados de cuenta de noviembre, diciembre y enero. No, tranquilo, espere, espere, con paz, tranquilo, que todavía no han llegado ahí. Amén, que Dios se lo bendiga a usted también. Señores, no olviden compartir, no olviden compartir con su gente, no olviden eh, compartir mis redes, mis redes de Instagram. Me pueden encontrar como Roberto Cruz Oficial y YouTube, en el perfil de mi, de mi cuenta, pueden... Ahí en la biografía te puede encontrar mi canal de YouTube y suscribirse, darle like, compartir, comentar y hacer lo que usted quiera con ello. Si usted quiere lo comenta, lo comparte, hágalo a Así mismo que me gustan los corazoncitos, señores. Dice, somos una pareja de venezolanos con una hija colombiana. Igual podemos, claro que sí que usted puede, claro que sí, siempre y cuando alguien lo haya patrocinado. Dice Karim, hola, ¿cuánto está durando el proceso por Puerto Rico? No entendí, se paró la petición. Dice, y Montil, gracias por todo. Ah, gracias a ti, gracias a ti, corazón, gracias a ti. Eh, vamos a ver, vamos a ver. Y hay gente buena ahí, conectada, y, no, y no dicen nada. Gente buenísima, buena, pero, pero duro, de verdad. Pero mira quién está por aquí. Mi querida. Hola, mi cómo nombre? tú estás, Ingrid. Muy contentos, estamos muy contentos. Ah, eso y es, es con un montón de cosas positivas por ahí pasando. Eso es lo importante, eso es lo más importante, que todo lo que pase sea positivo, nada negativo. Absoluto. Tenemos Absoluto. que alejando todas esas cosas negativas que llegan y, y, y, y las personas que tienen con mentalidad negativa, que siempre todo lo ven mal, y andan buscándole como dicen en, en nuestro país, la quinta pata al gato. ¿Cómo cuesta es un poquito, no? Al llegar, resistirse un poco al sistema, a este cambio, adaptarse, y si lo hacemos con resistencia, con dificultad, viendo solo las cosas negativas, pues, muy, muy complicado. Sí, pienso, tú sabes que conozco de personas de primera mano que han llegado... Y le han contado otro cuento de cómo es los Estados Unidos. Y piensan que es lo mismo. Cuando llegan, se encuentran con una barrera. Y esa barrera lo hace eh, desencantarse. Se Yo quiero volver. Yo me quiero ir. Y yo, pero después que usted hizo tanto sacrificio para usted llegar. ¿Usted se va a ir? No. Aguante que los comienzos son difíciles. En este país, en los Estados Unidos de Norteamérica... Lo que usted escucha que dicen, hay una palabra que dicen en los Estados Unidos: nadie es para nadie, no hay hermano para hermano, no hay padre para hijo. No se trata de eso, se trata de que todo el que llega aquí a esta ciudad, Estados Unidos, no importa el estado, llega con el mismo objetivo de echar para adelante, de trabajar, de echarle ganas. Y cuando se llega alguien a tu casa y se queda acostado mientras tú te levantas a las 6 de la mañana a trabajar pues eso crea cierto malestar. Entonces, ya a la semana que tú te quedas acostado, tu mamá, tú vuelves en el mueble, yo me levanto a las 5, tú te quedas durmiendo, pues ¿qué le dices? No, tiene que buscar donde échale ganas, porque si yo te estoy recibiendo me levanto, ¿por qué tú no lo haces? Y por ahí viene lo desencanto. Ver. Oportunidades iguales para todos hay en este país. Si algo me ha enseñado en este país es que hay oportunidades iguales para todos solo hay que lucharlas y salir a buscarlas salir a buscarlas porque afuera hay un montón de cosas para eso eso es real hay oportunidades para todos por igual no hay no hay diferencia de color de raza de orientación sexual por religión aquí no se discrimina a nadie eso es mentira yo no te he sentido de discriminación tú has sentido de discriminación aquí no. No. La eh, verdad. Y yo soy morenito, chiquito, feito. Y yo bastante no hay niños somos bastante indios, bastante indios. No, no no he visto, no no he sentido la discriminación. Lo que sí yo sé que el que llega a este país y le echa ganas, echa palante. ¿Tú sabes qué se he notado? Quizá en nuestros países el nivel de trabajo es mucho más tranquilo, es mucho más relajado y no estamos acostumbrados como al, bueno, si no me muevo, no me llega nada del cielo. Y esa es la diferencia con este país. Si tú no te mueves, no te vaya a llegar nada del cielo, nada. Aquí todo se consigue trabajando. Así que si estás acostumbrado a que te regalen todo, a que te subsidien, a, que, a la ayuda... Pues te vas a resentir mucho en este país porque no vas a adaptarte al sistema. Y lo más importante es poder adaptarse, que usted llegue, desde que usted llegue, llegue enfocado. ¿Qué es lo que yo necesito hacer? Yo le recomiendo a toda la persona, a todos, el primer paso que usted debe de llegar cuando llegue a los Estados Unidos es tratar de tener su licencia de manejar o su ID de la ciudad, del Estado, no de qué. Un ID que te dé el consulado de Venezuela, de, no, el ID de moro vehículo, que te da la oportunidad como inmigrante que llega a un país, tú con una licencia, se te abren los caminos de los trabajos de obrero. Robert. Hablemos algo de eso. ¿Qué pasa con las personas que en frontera les retuvieron su pasaporte, su licencia de conducción, su cédula o documento de identificación de su país, Llegan, entran con su eh, notice to appear o su libertad condicional o su parol, se ubican en el estado donde van a vivir y luego se preguntan, ¿cómo voy al DMV? a sacar mi licencia si no tengo pasaporte. ¿Cómo lo, se hace? Lo que debe de hacer, número uno, yo me dirigiría directamente al consulado de mi país a tratar de obtener un ID. Lo básico es, recuerda, cada estado tiene reglamentaciones diferentes con respecto a moro vehículo. Aquí en la ciudad de New York, usted debe de tener un mínimo de siete puntos para usted sacar su licencia de manejar, se maneja por un sistema de puntos y ellos dicen, si tú tienes un pasaporte válido de tu país de origen eso te vale un punto, si tú tienes un social te vale dos puntos, la residencia te vale cuatro, una prueba de dirección que puede ser un bill de la casa que yo por ejemplo le digo a cualquiera, si usted vive en New York y usted quiere hacer un domicilio, usted se envía una carta a la dirección y eso le va a mandar un sobre y ese sobre tendrá la dirección suya, estampado por el correo y a eso le da una prueba de dirección, que es lo más difícil conseguir, es la prueba de dirección. Sí. yo tengo un truco para la prueba de, de dirección. Ajá. Una manera de demostrar una prueba de residencia es con el recibido de su caso, señor Oh, es una prueba de, de dirección. El recibido de su caso va dirigido a una dirección física de correspondencia. Y esa es una prueba de dirección emitida por una entidad oficial. No, no, no, sí, es una prueba de, de, de residencia, de, de dirección. una prueba de dirección. Sí, porque... Ahora bien, ciudadanos venezolanos que le retuvieron su pasaporte y no tienen embajada ni consulado de Venezuela dentro de los Estados Unidos, ¿tú qué les recomendarías? ¿Qué hacer? Explícaselo ahí en pocas palabras. <risa> Pero yo recomiendo... Que se vayan al DMV y saquen un Real ID. Ya. Yeah. ¿Y cómo pueden sacar el Real ID? Lo pueden sacar con el recibido de su caso, que es un I-797, con su pasaporte y como no lo tienen, pueden utilizar otro documento de identificación que va también a usarse en la partida de nacimiento, por ejemplo. Puede ser un documento de identificación para sacar el Real ID. No estoy hablando de licencia, estoy hablando del Real ID, que iba a estar vigente a partir del mes de mayo y que se aplazó la entrada vigor de ese documento. ¿no? Y una vez tenga usted el Real ID, que es un documento de identificación emitido por una entidad oficial como el DMV de su condado, pues ya con eso puede incluso abrir cuentas bancarias, viajar en avión dentro de los Estados Unidos sin necesidad de tener el pasaporte. Si tienen que sacar su identificación, eso le va a permitir todos. Eh, Señor, voy a tener que despedirme porque el teléfono se me va a apagar. Que nos vemos mañana en otro live con más tips y detalles. Y secretos para que usted haga su vida en este país mucho más amable y de la mejor manera posible. Ah, bueno. Déjenme un minuto, mi gente de YouTube. ¡Un minuto! Déjenme contestar. Déjenme ver. Dice aquí... Líder. Dice aquí, líder, mejor persona. Hey, gracias, hermano. Gracias por su valoración. Señores, compartan. Dice aquí, Aribella Mal. Buenos días, Roberto. Tengo un amigo, un amigo de febrero con cuatro... Febrero cuatro, como no se pasó, probado. Es que esposa este residente. Tendría que ver y leer en qué año fue que se aprobó, pero si fue, oh, en el 21, muy pronto recibirá cita, muy pronto, muy pero muy pronto. Que esté pendiente a su correo, pendiente a ese correo. Dice Luis Manuel Rodríguez, buenos días. Este es con los mensajes. Este día me, porque tengo todo aprobado hace seis meses y nunca me llega. No, no se preocupe mucho por ese mensaje. Es posible que le llegue, es posible que no. Pero si le llega, no hay ningún tipo de inconveniente. Yo, así mismo, Ingrid siempre eh, es oportuna, Ingrid siempre es oportuna. Gracias a Dios que la tenemos con nosotros y es parte de este equipo. Eh, señores, eh, gracias por, por estar con nosotros. Nos despedimos. Recuerden compartir, darle like, comenten con su gente. Es temprano en la mañana, pero si usted comparte el like, esto le va a llegar a más gente. Feliz resto del día. Y recuerde que cualquier pregunta que usted tenga de carácter migratorio puede comunicarse a ese número que está ahí y es gratis y hablará directamente con el líder. Feliz resto del día para todos.